Recuéstate junto a mí, olvídate de todo el mundo, deja que tu alma seca, se humedezca con mi pasión. Siente como arde la llama, resplandor brujo bajo la piel, electrizándonos los dos, el semblante después del sol, entiendes este delirio, comprende Me sigues pero nunca me persigas con la excusa del amor No soy veterano Siempre seré amateur Constantemente en el inicio Un principiante después Cántale ahora que nadie mira Estírale cada una de sus avenidas pellizcale su cuerpo Hace falta arrancar lágrimas, ni pintar sonrisas postizas. Brazos como un roble, besos con el sabor del jazmín. Entiendes este delirio, comprende. Me sigues, pero nunca me persigas con la excusa del amor. Cántale ahora. Volviera a suceder otra vez, igual entregaría mis llaves. No importa qué hora es, si mañana es viernes o jueves. Cántale ahora que nadie mira, estírale cada una de sus avenidas. Asomas por la ventana, aparece su vida en el techo. Si bajo la cama te escondes, que sea para la danza africana. Entiendes este delirio, comprende. Me sigues, pero nunca me persigas con la excusa del amor. Cántale ahora que nadie mira, estírale cada una de sus avenidas, pellizcale su cuerpo de Allí donde amanece después, amanece la.